cerró aquel día que me fui, cuando quise regresar, ya no había casa. Me dijeron que tal vez el viento se la llevó, o algún lobo soplador sobre una casa de paja. cuando busqué, busqué La tarde se me fue con debes. Tiene razón, me siguen por siempre. Vernos ser la oscuridad en silencio, hablamos. Yo te di mis manos y vos las prendiste, fuego. Muchas gracias